Bueno, pues hemos llegado a la última entrega de esta serie de vídeos, la tercera relacionada con las Perseidas, la lluvia de estrellas del verano. Yo espero que todos y todas tengáis ya preparado a qué sitios vais a ir a verla, a ver esta impresionante lluvia de estrellas, que además va a tener su máximo en un fin de semana, hablando de viernes, sábado noche y domingo noche, y yo espero que ya tengáis localizado el lugar, Recuerdo que preferentemente debe ser un sitio despejado con poca contaminación lumínica por lo que tendréis que moveros de vuestra ciudad, desgraciadamente las luminarias de las ciudades no están adaptadas para que nos dejen ver el cielo, hay ciudades donde no se ve ni una sola estrella y sobre todo localizar un sitio también que no tenga muchos obstáculos en el horizonte porque eso os va a permitir abarcar mucho más campo para poder observarla, no tenéis que llevar nada. Nada, ni telescopio ni prismático, las lluvias de estrella se ven mirando al cielo, una manta para poder tumbaros ¿eh? y simplemente dedicaros a observar en silencio y a disfrutar del espectáculo. Y además se da la cósmica casualidad y coincidencia de que estos días hay luna, luna nueva, es decir, que no vais a ver luna en el cielo. Para los poetas, la luna es un objeto bastante codiciado y bastante amado, pero para los astrónomos, en cierto modo, es un poco aborrecido, porque la luna es una fuente inmensa de contaminación lumínica para observar el cielo profundo y los espectáculos celestes. Como en este caso va a coincidir que no hay luna esa noche, la luna está oscurecida y nos va a permitir ver un cielo espectacular. Por lo tanto, ya no tenéis motivo alguno para no ir. En cualquier caso, aquellos que no vayáis, que no podáis ir, porque estéis en una parte del mundo eh, en el que sea de día, en ese momento en el que vamos a hacer la retransmisión, o bien porque porque tengáis alguna cuestión inevitable y no podáis, o porque estéis impedidos para ello, desde sky-live.tv vamos a hacer la retransmisión desde el Observatorio de del Teide, el Observatorio de del Teide que es el incomparable para observar cualquier espectáculo celeste, uno de los mejores cielos del mundo, donde están donde está, eh, grandes telescopios, y también desde Extremadura que ha hecho una apuesta muy importante por bajar la contaminación lumínica y por ofrecer espacio donde se pueda observar el cielo. Bueno, a este fenómeno es curioso que se le llame lluvia de estrellas porque ni es una lluvia ni son estrellas. Evidentemente eh, no hace falta que llevéis un paraguas, todo lo contrario, no tenéis que llevar absolutamente nada, mirar al cielo simplemente. Y no son estrellas, ya lo hemos visto, que son pequeños fragmentos de roca. Pero fijaros, para nuestro asombro, estas rocas que tocan o que chocan con la alta atmósfera terrestre, tienen una masa pequeñísima, la gran mayoría, el 99%, estamos hablando de una masa de un gramo. ¿Pero por qué se encienden? ¿Por qué arden partículas tan pequeñas, más pequeñas que un garbanzo? Por su alta velocidad. Alcanzan una velocidad de, por término medio, entre 70 y 80 kilómetros por segundo. Para entender por qué ocurre esto, por qué se encienden, vamos a, a hacer un ejercicio, un esfuerzo mental y nos vamos a ir... Al concepto de energía cinética. La energía cinética está relacionada directamente, es directamente proporcional a la masa y a la velocidad al cuadrado del objeto. Si estamos hablando de una masa de un gramo y una velocidad de 71 km por segundo, he hecho aquí la comparativa entre la velocidad, de eh, la energía de una bala que nos mata, eh, si nos pegas un tiro, que tiene 2.000 julio, y un meteoro, estamos hablando de, de más de 2 millones y medio de julio. Eso hace que a esa altísima velocidad, al rozar contra eh, los elementos de la alta atmósfera, pues se enciendan. Fijaros qué ocurre cuando, eh, cuando pasáis rozando vuestra mano contra una pared rugosa, contra cualquier superficie, os hacéis daño. Si las pasáis rápido, hacemos el movimiento rápido con una mano, el daño es muchísimo más. De hecho, hasta os quemáis, ¿no? Hacer el, frotar el dedo y veis que cada vez está más caliente, ¿no? Os quemáis pues imaginaros esta altísima velocidad, arde. Eh, no os preocupéis, dije lo del paraguas, no es una lluvia, porque no es, es muy remota la posibilidad de que os caiga una roca de este tipo. Eh, para que una roca de esta magnitud llegue hasta la superficie de la Tierra, tienen que tener un diámetro de entre 10 y 15 metros, y esas son muy pequeñas. La mayoría se desintegran antes de llegar a la superficie, porque tienen que atravesar una capa atmosférica en la que empiezan a, a encontrar elementos con los que con los que impactan, eh, estamos hablando de más de mil kilómetros. Por lo tanto, no os preocupéis porque que os caiga un meteoro eh, va a ser bastante difícil. Y bueno, en cualquier caso, piensen que si os cae, os vaya a ser famoso y vaya a salir en todos los medios de comunicación. Otra posibilidad que quizás mucho valoráis es la de hacer fotografía, ¿verdad? a los que somos amantes de la fotografía sobre todo de la astrofotografía pues nos encantaría seguramente poder poder fotografiar o poder parar alguno de estos instantes y para ello nadie mejor que Juan Carlos Casado para que nos explique qué es lo que necesitamos para hacer espectaculares fotografías de la lluvia de estrellas necesitaremos un equipo relativamente sencillo una cámara reflex para disparar en modo RAW un objetivo gran angular y lo más luminoso posible y lo utilizaremos también a la mayor apertura a la, a la mayor apertura posible siempre en modo manual nos olvidaremos del autofocus eh, es, será necesario igualmente un buen trípode robusto y que podamos dirigir a cualquier parte del cielo también otra cosa importante es un disparador un disparador que nos permitirá realizar disparos continuos con lo cual nosotros podremos dejar la cámara que vaya actuando por sí misma al final Tendremos pues, una secuencia de imágenes en las cuales eh, aparecerán los trazos de las estrellas fugaces que posteriormente pues, extraeremos de estas imágenes. Es importante las fotografías también para añadirle un interés extra y también pues, relacionarlo al entorno en el que estemos que capte la parte inferior, la, la tierra, es decir, el terreno, el paisaje en el que nos encontremos. Y nada más. Desde aquí, solo desde AstroAula, desde todos los que formamos este equipo, daros las gracias por haber seguido estos vídeos. Animaros de nuevo a seguir los grandes espectáculos celestes, a mirar más al cielo, porque nos hace comprender nuestro pasado eh, y entenderlo y comprender también y acercarnos al futuro y ser mejores personas. Salgan a ver la lluvia de estrella y les dejo consecuencias tomadas de años anteriores y con un bello cuento para ilustrar simplemente este bello acontecimiento. Gracias. Una noche de primavera, en donde se mezclan los aromas a flores y a hierba fresca, descansaba en su cama una niña. Tenía sus ojos cerrados al mundo real, cuando de pronto escuchó que alguien le llamaba por su nombre, Luna, así se llama la pequeña. Ella puso atención y sin temor salió a la terraza, pues la voz le decía, Luna, tss, ven, sal a la terraza, quiero que observes lo que sucederá en unos momentos, así tú lo compartirás en tu hermoso planeta azul. Luna salió a la terraza, con sus pies descalzos y vistiendo una ligera bata, respiró profundo, aspirando los aromas de las flores que el rocío hacía que resaltaran, y el viento suave los hacía viajar observó el cielo despejado, iluminado por miles de lucecitas que la saludaban inquietas. En una noche sin luz de luna, la pequeña tomó asiento muy quietecita intentando volver a escuchar la voz que la había hecho salir a la terraza. Mas de pronto, las miles de lucecitas que soltaron del cielo, empezando a caer hacia el piso, parecía que reían alegres en su vertiginoso viaje hacia el planeta azul. Una a una fue tocando el suelo, impactada y con sorpresa la pequeña observaba, que al tocar el suelo se convertían en aves, flores, mariposas, peces y en una variedad de animalitos de hermosos y diferentes colores. Las aves emprendían el vuelo trinando alegres, las mariposas volaban presumiendo sus colores y viajaban hacia la luz y así se incorporaban al mundo azul de la pequeña luna. Una de las flores se quedó en su terraza. Con curiosidad la pequeña le preguntó si así era como se había poblado el planeta azul. La flor le contestó que no, que cuando sucedía la lluvia de estrellas era porque en el planeta necesitaban amor, solidaridad, humildad y todos los buenos sentimientos que le dan la luz. Cuando el planeta se va oscureciendo por la falta de esos sentimientos ellas son enviadas para dejar el resplandor, por eso, cuando escuchas el canto de un ave y te invada la paz y sonrías, estás recibiendo esos buenos sentimientos, cuando te quedes fascinada por el color de una mariposa, por tus ojos entra la luz del amor y así sucesivamente va entrando la magia del amor. Después de que dejan esa luz, las estrellas vuelven a su cielo, a cuidar que no se apague lo que vinieron a depositar en el planeta azul. Luna, sonriendo feliz, se retiró a su alcoba, aspirando el amor, escuchando la humildad y viendo la solidaridad.